Un verdadero infierno es el que asegura vivió Ashley Paulo junto a su esposo John, acusado del asesinato de Valentina Traspalacio, la villa y colombiana. Esta mujer rompe el silencio y es que dice fue un verdadero infierno la relación que llevó junto a este hombre, el cual hoy se le acusa de ser un criminal y de haber cometido este brutal asesinato. A través de las declaraciones de Ashley, se puede ver mucho de cómo era el perfil de este sujeto. Las declaraciones que ella hace en esta carta son bastante impactantes. Veamos. No estaba al tanto de esta doble vida que estaba llevando, dice la mujer quien envió una carta pública a través de un abogado para tratar de aclarar todo lo que se ha dicho sobre ella tras esta trágica noticia. La carta deja claro que aunque continúa en proceso de divorcio de John Paulos,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 Ashley indica que sus acciones llevaron a un terrible proceso de divorcio que aún continúa. A pesar de que se le ordenó pagar una pensión alimentaria, este se ha negado a hacerlo. Justo ayer, el juez en nuestro caso de divorcio que está pendiente emitió una orden judicial para su arresto. Apunta a la mujer, quien finalizó la carta diciendo que lamentaba profundamente lo que está pasando a la familia de Valentina Traspalacios, y todos los involucrados en esta tragedia Además solicitó a toda la comunidad Al público en general Respetar su privacidad Y la de sus hijos Mientras atraviesan por esta terrible situación Un doloroso caso que sin duda alguna Hemos dado seguimiento A través de Noticias Mundo Now Gracias por estar en Sintonía de Mundo Now Yo soy Carlos Moreno Reportando para ustedes